Muy bien, acá estamos de vuelta con la subparte del video anterior, viste que cada vez que yo pienso en una saga se me producen mucho más capítulos de lo que yo tenía en la cabeza al principio, porque me gusta ir explicando todo y demás y bueno, es así, prefiero eso. Bueno, estamos en la parte del instalador, vamos a darle español y vamos a hablar instalar Sorin OS, Recordad que tuvimos que iniciar el instalador en modo seguro. Porque en este caso, de la máquina mía, de la máquina virtual y toda esa historia, tuvimos que hacerlo así porque de otra manera no se hubiera podido instalar. Si te pasa, ya sabes lo que hacer. Bueno, a ver, detectar la distribución del teclado. Pulse alguna de las teclas siguientes. El asterisco, que se hace con Shift, tecla, la Q, la Z. ¿Su teclado incluye esta tecla? Y no, no la incluye a la vista, por lo menos que yo sepa, no. A ver, probar el teclado. Tilde, O, oh, muy bien arroba arroba ñ genial nota me, cada vez me gusta más esto ¿eh? cada vez me gusta más bueno ahora cómo hacemos salir cómo salir cómo salir a ver borramos esto salir no no quiero pero no no veo cómo hacer este veo que estamos <risa> <risas> eh, qué linda! ¡Qué linda sistemita! El usuario que desea un cambio tiene que rogarle: Oh desarrollador omnipotente, por favor haga este cambio por mí. Así podemos configurar la pantalla. Fua. Esto está mal. Esto está mal. Mal, mal, mal, mal, mal. Bad. This is bad, man. Fua. Aquí derecho. No. Esto es la red, ¿verdad? Fua. Buah. ¿Se puede dimensionar la ventanita esta? No, no se puede. A ver, click, doble clic. Buah, Ta. Eh, Vamos a tratar de ir avanzando a medida que vayamos pudiendo, ¿ta? Vamos a darle así clic y continuar. Vos tenés que agarrar de arriba, ¿sí? Clic en la barra y sin soltar, moves para la derecha y para la izquierda. No me gustó que no se pueda elegir la resolución de forma fácil y que el instalador no la detecte, no te ofrezca otra resolución que esa, pero bueno descaracterizaciones no no instalar programas de terceros para hardware de gráfico bueno esto sí esto sí ya lo explicamos en el video anterior el censo permite a los desarrolladores contar la cantidad de usuarios de forma anónima aprender más bueno eso te, le voy a decir que sí pero te lo voy a dejar a vos para que vos lo consultes a ver aprender más bien te lo dejo para que lo veas vos ¿tá? lo voy a cerrar esto que es what is it what is that como el video del, de las twisted sisters what is that What is that? Ta, lo voy a cerrar, no sé, no sé qué navegador es este A ver qué es esto, ayuda Firefox, bueno es una versión ahí Minimalista de Firefox, O no sé qué onda Bueno, vamos a cerrar Bien No participes en el censo No, sí, vamos a decirle que sí Bueno, de vuelta, corremos para acá a continuar Vamos a tener que ir para la izquierda, para la derecha Para la izquierda, para la derecha, todo el tiempo Políticamente no, ¿no? Chiquecito, chiquecito. En este equipo no se ha detectado totalmente ningún sistema. Claro, por supuesto. Borrar disco e instalar Solin Se supone que si vos lo vas a instalar y sos un usuario que no tiene experiencia, no vas a instalar un doble arranque. No vas a tener Windows y en la misma máquina vas a querer instalar además Linux. Cosa que se puede hacer sin problema. Vamos a concentrarnos en la misma idea de antes, ¿verdad? En el usuario que no conoce Linux y que tiene una máquina para probar para él. Entonces, borrar disco e instalar Solin. Nos deslizamos le damos a instalar. A ver qué es lo que hace ahora. ¿Desea escribir los cambios en los discos? Continuar. Sí te dice, esto eliminará todos sus programas, documentos, fotos, música y demás archivos en todos los sistemas operativos. Sí, claro. ¿Dónde está? Montevideo, está muy bien. Está detectando automáticamente todo. Es un problema este del instalador. Esto no está nada bueno. Su nombre. Vamos a ponerle usuario. Elija un nombre de usuario, usuario. Contraseña, usuario 1. Así, de esta manera. Ahí ya te dice, aceptable. Sí, no está buena esa contraseña que estoy poniendo yo. Estoy haciendo las cosas rápidas nada más. Usuario 1. Esto me gustó. Porque OpenSUSE, por ejemplo, te lo tiene acá esto. Si vos le das para adelante, OpenSUSE te inicia sesión sin contraseña. Eso no está nada bien. Nada bien. Solicitar mi contraseña para iniciar sesión. Muy bien. Sí, claro. Que cada vez que prenda la computadora te solicite esa contraseña. Usuario 1. Escrita exactamente así. Con un mayúscula y con un 1 al final. Copiando archivo. Bueno, acá ya se empezó a instalar. Esta ventana carece de una interacción adecuada. Ahora vamos a darle acá. ¿Ves lo que te digo? No podemos acceder a ciertos contenidos porque la resolución es mala. Es mala de verdad la resolución. Y no hay forma de cambiarla. No, no, no, no, no veo cómo hacer. Ah, bueno. Punto muy bajo para Sorin, eso. No. Igual se puede instalar, ¿eh? ojo al gol. Como te decía hoy. No cumple con todos los requerimientos que entropía necesita, pero está recontra bien. ¿eh? Mientras se puede instalar sin mayor problema. Esta barra. Está siendo bastante rápido, ¿no? mucho más rápido que Ubuntu. Yo necesitaría hace poco a Ubuntu para darle con un caño, como corresponde, y fue un, una lamentable espera. Ahora ya ves que este, a punto de terminar la copia de archivos, va rápido. Vamos a ver cuánto más le falta. Somos 90 miembros en el canal de Telegram en este momento. Cuando lleguemos a 100 vamos a hacer un brindis. En el pie de cualquier video de entropía binaria están todos nuestros datos, nuestras redes sociales, tenemos Facebook, tenemos todo. todo la, la idea es, tenemos TikTok, arrancamos el 2023 con TikTok, un éxito tremendo. Hay videos que tienen poquitos días, ya tienen 800 visualizaciones, bueno, nada. Está ahí también el canal de entropía, si querés. Si te interesa hablar de software libre con nosotros, venite. No importa si usas Windows, usas Mac o usas eh, Linux. Lo que sí te digo es que vas a tener que aguantarte que le pegamos bastante seguido, por lo menos yo, a Ubuntu, a Windows y a Mac. Sobre todo a Mac y a Ubuntu. Esos son los dos. Esos son los dos demonios que, que, que yo quiero exorcizar. No nos dejes caer en tentación. Monitoreando el sistema, a ver. Lamentablemente no podemos ver bien qué es lo que pasa. Ya sabemos, no se puede configurar esto para que se esconda cuando no se precise todo eso, pero bueno, nada, no, no importa. Configurando idiomas. la parte que instalan, que los sistemas operativos Linux instalan el GRUB y los núcleos es en donde se toma más tiempo. Está demorando un montón la instalación. Bueno, nada, lo he dicho anteriormente, lo he dicho en el video de Ubuntu. Si demora, pero se instala bien y sin errores y arranca lo más bien, está todo bien. Si hay que esperar un poco, se espera. instalación terminada, no lo puedo creer, esto demoró una enormidad absoluta. Pensé vamos a hablar del contenido bueno, primero y después que el a ser diferente por, al Espero que cuando vos lo instales sea una pasadita, pero acá... Realmente me tuve que ir a hacer otras cosas y venir acá tanto y empezar a mirar, a ver... Bueno, nada. ¿Necesita reiniciar el equipo? Sí, ahora vamos a reiniciar, a ver qué pasa. Interesante el sistema este ¿eh? o sistemazo no sé, sistemita o sistemazo ahí lo tenemos es bien genome es todo el estilo genome muy bien todos los sistemas tienen que tener contraseña para iniciar sesión y mostrar el escritorio Eso es algo que entropía no puede dejar pasar ya que tenemos la oportunidad te lo decimos si vos prendes la máquina y ves el escritorio está mal tenés que poner una contra en tu sistema bueno todo el poder Bien Bien, muy moderno, muy interesante Muy bonito, muy elegante Todo ese tipo de calificativo va bien con Solín Bueno, lo que vamos a hacer primero que nada Es ir a la al tema de la pantalla Ahí va Pantalla Vamos ahí, vamos a levantar esta, esta aberrante eh, resolución. Vamos a llevarla a 1440x900 en relación 1610, que es para matellas anchas, mantener cambios. Bien, ahora sí. Bueno, ¿qué te vamos a recomendar apenas instalado Sorin? Lo siguiente. Primero que nada, mira qué bello, mira qué lindo esto. Es más, estoy pensando en cerrar la, la ¿Sabes qué? Voy a cerrar, voy a cerrar la cámara. Me vas a escuchar nada más, pero no me vas a ver en este momento. Bueno, y es más, y es más, vamos a ampliar más la pantalla todavía. Ahí, a que se ve mucho más lindo así. Aquí es mucho más lindo? Sin mi rostro y con toda pantalla completa. Bien, bienvenido, puede hacer un tour para aprender y descubrir algunas funcionalidades. Bueno, iniciar tour, abre el menú para lanzar las aplicaciones. Muy bien esto, esto se podría exportar a otros sistemas operativos. Me gusta esta aplicación, eh. voy a ver cuál es esta aplicación. Estaría bueno para meterla en OpenSUSE y en otro sistema. Siguiente. Elige el aspecto de tu escritorio con Sorin Appearance. Lanzar Sorin Appearance. Bueno, ya no es compatible con otros sistemas porque esto ya invoca a otras aplicaciones que tiene instalada el sistema. A ver, presentación, a ver. Podemos elegir así. ¡Qué fácil! ¡Pero qué fácil esto! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Esta es la basura. Casi digo una mala palabra. Esto no. Esto no. Obtén más diseños. Bueno, acá ves las diferencias entre Sorin eh, Core y Sorin OS Pro. Si vos querés algo de esto, tenés que actualizar a Sorin Pro. Tenés que pagar. Pero en realidad nosotros no necesitamos eso. Hasta ahora el sistema operativo no te impide nada que en los demás se pueda hacer sin problemas. O sea que, bien, eh? Muy bien. A ver qué diferencia hay entre este. Claro, este es, es un poco más genome que el otro. Me gusta más este a mí. No nada más, un poco más delicado, un poco más fino. Bien, a ver, tema. Colores de a mí me gusta generalmente los tonos verdes. ¿Qué es lo que cambia acá? Ah, cambia esto acá adentro. A ver, naranja y acá cambia, ¿no? Sí, claro, está muy bien. Vamos a dejarlo en. Vamos a dejarlo. A ver, ¿no hay otros colores? A ver, otro. No, azul quería darle. Para dejarlo medio parecido a, a como estaba acá. Bueno, medio violeta ahí, ¿no? Está bien, ahí. Color de fondo. A ver. Tema oscuro. Pero qué notable. Qué notable. Qué notable. Me está encantando esto, ¿eh? Me está encantando. Y para la gente que necesita que se parezca a, a Windows. mira Hasta se parece a Windows 10 esto. What is that? Interfaz. Botones a la izquierda o a la derecha. Muy bien. Muy bien. Que permite elegir. Activar animaciones sí o no, sí, modo gelatina, qué será la, la ventana, modo gelatina, a ver tecla superior, esquina activa, no, esto no, no te aconsejo que no opciones de la barra de tarea, no, ta, escritorio, tamaño de los iconos, muy bien, te permite mostrar o ocultar los iconos en el escritorio, te permite, a ver si es tan fácil, qué bárbaro, qué bárbaro, este sistema operativo, me encanta, carpeta personal y papelera, está genial, a ver si me permite hacer todo lo que yo hago normalmente, si permite, qué, pero qué genial que está esto, tipografías, te permite cambiar las letras del sistema, esto no lo vamos a hacer, muy bien, muy bien, siguiente, a ver qué más, ha ah, detectado que estás usando una máquina virtual, ah, qué genial, detectó que estamos en una máquina virtual y te permite, o sea, esto está notable, no lo voy a hacer porque yo la máquina virtual la tengo configurada de una manera y quiero que se preserve así por un montón de razones, pero esto está notable, notable, me encanta este sistema operativo. La verdad que está notable, es sí. algo distinto, pero que está buenísimo. Me encanta para recomendarlo, conecta con tu cuenta de enseñanza, esto no me gusta, pero es una opción, ahora vamos a darle conecta con tu cuenta de enseñanza a ver qué hace. Y Easy, y si, esto es Ubuntu. Esto es Ubuntu. Ta. vamos a cerrar. De esto no voy a hablar porque ya hablé en el video sobre Ubuntu. Pero no, Entropía no, no, no le gustan estas cosas. Que te ofrezcan cuentas en línea. Eso lo tenés que decidir vos por tu propia cuenta. Pero no que te lo den para que vos lo elijas. Pero hay funcionalidades malvolentes peores. Hay la funcionalidad de no funcionar. Siguiente. Vincula tu teléfono y tu computadora con Solink Connect. No te lo recomiendo, porque es vulnerar la seguridad del teléfono y la computadora a la vez. Mientras más conexiones abras con otros dispositivos remotos, menos seguridad vas a tener. Pero si a vos te gusta hacerlo, está bien, tampoco es para exagerar. ¿Use software? No, no. A ver, más información sobre la instalación de aplicaciones. A ver, a ver, a ver qué dice Sorin sobre esto. Porque en el modo live no te lo dijo, y bueno, en ese modo se puede tolerar que no te lo diga. A ver acá. A ver qué hace Sorin con esto. A ver, a ver si te dice la posta, así como Distrouser y así como Entropía Binaria. Ahí está abriendo el Firefox. A ver a dónde nos lleva. Madre Carras. Madre Carras. A ver. Puedes descubrir un mundo de aplicaciones para Sorin desde la tienda que ya está instalada. Este es el camino recomendado para instalar aplicaciones en Sorin. ¡No! no. No, la verdad que no estoy de acuerdo para nada con esto. Pero para nada, para nada, para nada. Y no dicen nada los tipos. Esto está siendo lamentable. Te dicen todas las maneras de instalar software, pero no te dicen que podés instalarlo como lo hacemos todos los demás, que es la manera más segura y más prolija. Y menos discutida. Bueno, lamentable. Lamentable. Lamentable. Punto extremadamente bajo para Solín, Lamentable. Te vamos a recomendar hacer lo siguiente. Antes de empezar a usarlo... Bueno, vamos a terminar con esto primero. Siguiente... Esto no... Office Suite para atrás. LibreOffice. Office Pa, no. La verdad que no. La verdad que no. Tampoco. Esto tampoco. No. Fuera bicho. Ha pasado el tiempo. Me parece que está claro. ¿Cuál es el lugar que he decidido ocupar? LibreOffice ya está instalado. Está bien. OnlyOffice no. Siguiente... Eso es todo. Esperamos que disfrute. Bueno, tiene graves temas. Pero dentro de todo, está recontra bien, es muy bonito y se puede recomendar sin problemas. Pero, si recomendamos este sistema operativo, tenemos que recomendar también esto. Prestame atención. Vamos a abrir la terminal. Vamos aquí, ponemos terminal. Abrimos la terminal. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarnos a superusuario. Ah, pero yo no le puse contraseña a superusuario. Vamos a trabajar con sudo nada más solo con sudo sudo apt-get-install-synaptic que es la, no me gusta decirle tienda bien no tiene atajo de teclado esto bueno, ahí te lo dejo todo para que lo veas como lo hago, ¿no? para el usuario Ves que descarga todo de los servidores de Undo, ¿no? Archie, Ubuntu, ¿no? Ubuntu.com, Ubuntu, no sé qué, de Uruguay, además. Bueno, Synaptic es un gestor de paquetería. Synaptic es, es un gestor de software, no es una tienda. Y eso es lo que yo te voy a mostrar para que vos hagas las cosas bien de entrada. No instales nada hasta no instalar Synaptic, y desde Synaptic instalas todo. Y es más, vamos a volar ese gestor de software que tiene Sorin. Eso es lo que nosotros te recomendamos. Vos haces lo que vos quieras, obviamente. Ya que está Synaptic, vamos a cerrar acá. Vamos a escribir Synaptic. Clic derecho a ver qué opciones nos da. Añadir a favoritos, que son los favoritos dentro de, dentro de este menú. Añadir al escritorio. Añadir a la barra de tareas no te deja. Bueno, no importa. A ver, clic derecho no te deja. Bueno, no importa. Doble clic a gestor de paquetes Synaptic y vamos a instalar software. ¿Tá? Primero instalamos Synaptic, como los comandos que te mostré ahí en la terminal. ¿Tá? Y después de eso vamos a instalar algunos programas que son fundamentales y a desinstalar otros que no sirven para nada, vamos a primero instalar color paint, le vamos a buscar, ponemos color paint, paint. si sí, buscar, marcar para instalar, esto está bien porque te dice que para instalar eso hay que instalar todo esto también está perfecto lo que está haciendo el sistema, marcar, vamos a ir también por vlc, Clic derecho, marcar para instalar. Te dice que hay que instalar todo esto. Sí, está bien. Vamos a instalar SM Player también. Para que veas cómo se hace. Vos elegís uno. Si usabas SM Player, instalar SM Player y BLC no. Si usabas VLC, instalabas VLC y SM Player no. Yo acá te voy a mostrar todo. Clic derecho, marcar para instalar. Sí, está todo bien. Lo vamos a dejar por ahí. Y vamos a darle aplicar. Acá te dice, ¿quiere aplicar los cambios? ¿Esta es su última oportunidad? Sí, sí, aplicar. Muy bien. Descargando. A ver, vamos a maximizar esto. Está Genial. Me encanta. Vamos a ver las aplicaciones que no están buenas, que Entropía Binaria te dice que no están buenas, o sea, vos podés pensar que están bien y te respetamos en eso, para nosotros no. Vamos a sacar Reading Box y esta aplicación llamada Videos, que no sé cómo se llama, porque Videos es un nombre muy genérico, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente cómo se llama esa aplicación, a ver si lo dice, y si no vamos a usar otros métodos para ver cómo se llama la aplicación. Videos, ayuda, a ver qué surge acá. No preste atención a la lentitud porque estamos corriendo sobre una máquina virtual. Algo como va a Synaptic. Se están aplicando. Bien. Va bien. Ayuda. Totem. Está listo. Me imaginé, sí. Me imaginé que era Totem. Vamos a desinstalar a Totem y también a Sony Video. Totem y Rhythmbox. Vamos a pegarlos. ¿ta? Totem y ritmos. Totem me hace acordar a una excelente banda de candombe rock de los 70s de Uruguay, donde estaba Rubén Rada como vocalista, Chichito Cabral, Lobito en Bajo, Lagarde, bueno, todos, todos unos cracks. Desde este cielo santo, de dos son dedos, días, días, ¿Viste? Días son pondría los temas acá pero viste que en tema de derecho de autor es complejo no porque no podemos pasar algún pedacito de canción para que la gente la escuche porque te penalizan y bueno qué vamos a hacer eh, hay una Chévere de navajazo, se vuelve el mismo navaja. de luna más la luna se le acaba está buenísimo Totem te lo recomiendo tremenda banda tremendos músicos lástima que no siguió grabando no siguieron grabando tienen tres, tres discos el Tótem 1, el 2 y el tercero ya es cualquiera porque ahí no canta Rada y bueno, Rada. Lugar donde pasa Rada, lugar que tiene que conservar a Rada. A ver si me explico. Rada es un cantante descomunalmente espectacular que deja no una huella, sino que deja un cráter por donde pasa el tipo este lamentablemente no puede cantar nadie más en Totem si no es Rada sin Rada no hay Totem, pero ellos decidieron grabar un tercer disco que a mí no me gustó y no está bueno aparte que pase eso pero bueno, las bandas tienen esos problemas y a veces deciden seguir es como Queen sin Freddie Mercury, no, ya fue, ya fue papá es como Quiet Riot sin... Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Está buscando un vocalista de los calles, o sea, haciendo cualquier cualquier haciendo cualquier pavada probando cualquier salame sin darse cuenta que ya fue ese proyecto, ya está, el vocalista se murió de sobredosis porque era un desbundado, era un genio, pero a veces era un, un salame en, en otro aspecto de la vida y bueno y se murió, se murió por, por, por los excesos que cometió durante su vida. Bueno bien, se terminó cualquier Rayos, ya está, pero los tipos hasta el día de hoy, 30, 40 años después siguen buscando y probando cantantes, está lamentable, lamentable. Bueno, es normal que demore, ya vimos que la instalación, bueno, ya les cuento que la instalación demoró un montón, pero estos, este software que te estoy recomendando acá es fundamental. O sea, no se puede tener, para mí, una aplicación para ver videos y otra para ver, para, para escuchar canciones. No. Hoy los reproductores son multimedia, hace muchos años ya que son multimedia, ya fue aquella época donde te instalabas un reproductor de video que te gustara y después te instalabas esos típicos de hace 20 años atrás, no, no, para el audio. Ya, ya fue eso. Me está terminando de instalar el software. Bueno muy bien, vamos a ver si instalaron los programas que solicitamos entonces, PLC está por acá, ahí va, genial, vamos a ver el SM Player, ahí está, abrió un poco más rápido, vamos a ver el Color Paint, bárbaro, excelente, ahora vamos a desinstalar desde acá mismo. Vamos a ir a Totem Totem Desinstalar completamente Desinstalar Totem y todo lo que tenga que ver con Totem Listo Vamos a desinstalar también Rhythmbox Rhythmbox Rhythmbox Desinstalar completamente y vamos a ver si podemos desinstalar la tienda, esa porquería que trae Ubuntu ahora y estos sistemas derivados de Ubuntu. Vamos a poner Store, no, vamos a, a ver, vamos a abrir Software, vamos a poner Software acá. Bienvenidos a Software, <risa> a ver, software, buscar a ver quién cuenta. No, vamos a ponerle, por tienda no creo que esté no está Store vamos a ponerle. hay que saber cómo se llama el programa en realidad internamente a nivel técnico para poder desinstalarlo vamos a ponerle Install Install a ver si en algún momento aparece algo de eso mira se pueden desinstalar las cosas hechas para Sorin directamente bueno no, no veo que esté vamos a minimizar esto y vamos a dejar la tienda abierta Vamos a abrir la terminal. Terminal. PS-AUX. More. A ver, vamos a mirar acá. No, acá no vamos a entender nada. Vamos a cambiar el comando. cuando algo se complica demasiado en, en este campo en linux cuando hay una aplicación que vos no sabes cómo se llama y la querés instalar todo va a la terminal en, en linux si ¿sí? todo muere en la terminal todo termina ahí hay un comando xprop, mucho más fácil esto que lo que yo quería hacer que vos lo, vos lo ejecutás y el cursor ves que se transforma el cursor del ratón en un signo de más vos podés hacer clic en cualquier ventana y este comando te va a indicar todas las características Vamos a hacer clic acá en esta ventana, tuki. ¿sí? Y ahora vamos a ver detenidamente. Te da un montón de datos. Te muestra hasta los iconos acá en caracteres ASCII, en arte ASCII. Pues empieza a mostrarte determinadas propiedades, ¿no? ORG, barra genome, barra software. Bueno, acá, acá, acá. Acá tenemos un dato. Application string, org genome software. A ver si hay algo más por acá. Acá lo mismo. Está muy con eso, ¿no? org genome software. El nombre que te muestra es software, pero se llama algo así como org Gnome software. Vamos a cerrar la terminal, vamos a cerrar la tienda. Vamos a ir acá, vamos a poner org Gnome software. Y entra. No apareció, entonces vamos a sacarle el org. Genome software. Y aquí lo tenemos Vamos a desinstalarlo a ver si no se rompe todo Clic derecho, marcar para desinstalar completamente Vamos a animarnos A ver qué es lo que... Mira, ahí claro, se desinstalan todas las, todas las... Ah, Sorinos, Desktop, no No, no, no, no, no Vamos a darle clic derecho, marcar para desinstalar nada más Ay, qué lástima Desinstala la dos porquerías esta que desinstalamos nosotros a mano y también todo esto que es Sorinos o es de esto. Tengo temor a que desinstale esto y aparezca Genome o peor, que no aparezca en ningún escritorio. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo más inteligente. Vamos a cerrar acá. Salir. Mirá. Install software. Le pongo install y acá te muestra software. Clic derecho. Mostrar detalles. ¿sí? Y acá, acá abajo. Tiene que estar la configuración. Ahí va. Soporte de Flatpak. Le vamos a quitar esta marca. Eliminar. Vamos a ponerle... Sí, ahí. está Y soporte de Snap. Eliminar también. ¿Sí? Ahí va. Quitando y quitando. La aplicación va a quedar. Pero no se van a instalar ni a desinstalar piezas de software de manera incorrecta. Ahí se quitó el Flatpak. Ahora falta esto que es peor todavía, el Snap. Se lo vamos a... Apagar, digamos, el soporte para esa basura. Entonces vos, aunque uses esta tienda, no vas a poder instalar nada por los métodos Flatpak ni Snap. Peñarol, inteligencia. Si querés enterarte bien de qué significa todo eso, mirá los videos de entropía binaria, buscá por ahí en el video de Ubuntu, yo explico todo eso bueno, te dejo con un maravilloso sistema y te deseo la mejor suerte si te lo descargas o se lo recomendás a algún amigo o algún cliente o alguna persona para arrancar este sí es un muy buen sistema para arrancar pero ya ves que hay que hacerle 4 o 5 cositas bien importantes antes, nada espero te haya gustado, te lo dejo así y vamos a ir hasta el próximo video ¡Vete!